En el ciclo Encuentro Premium con el Vino, organizado por restaurant.com.ar, se realizó en el Hotel César Park de Buenos Aires una cata y cena en cuatro pasos. El ingeniero Fernando Telo, de la bodega Finca La Anita, nos habla sobre la realidad actual de la vitivinicultura argentina y su proyección para los próximos años. La situación actual de la vitivinicultura argentina en este momento... A nivel nacional yo creo que ha tenido una gran expansión este, y un alto grado de competitividad por la cantidad de marcas, bodegas, emprendimientos, capitales extranjeros que han venido a Mendoza, sobre todo a Mendoza, pero en general en toda la zona de este, Vitivinícola. A nivel internacional yo creo que ha tenido un despertar fuerte, muy grande, eh, que eso digamos, ha hecho de alguna forma... Expandir y la ha hecho crecer a la Argentina este, en cuanto a la producción, las calidades de vino. Eh, el Malbec, como digamos, cepaje insigne, fue de alguna forma el que hizo que la Argentina se presentara al mundo de otra manera. Eh, y en este momento, la coyuntura es tal vez un poco compleja respecto a, a lo que. Este, al, ...al sistema o, al, o a la parte cambiaria, ¿no? Es decir, no es lo mismo exportar a, eh, vinos eh, hoy a un dólar fijo... ...y no poder mover una lista de precios en el exterior... ...que hace cinco o seis años. Los próximos años de la vitivinicultura argentina... ...yo creo que van a ser prósperos. Creo que la Argentina tiene eh, un gran, una gran capacidad... ...un gran potencial de desarrollo... ...no solamente para los cepajes tradicionales... ...sino también para explorar eh, vinos genéricos, vinos de corte, y explorar también otras, este, otros ter terruños. Y yo creo que la Argentina tiene un, un, un vasto este, territorio como para poder eh, desarrollar en ese aspecto, con lo cual me parece que va a ser uno de los países punteros, sin duda, en la vitivinicultura internacional. Nuestros objetivos en los próximos años es eh, seguir afirmándonos en el mercado este, nacional, donde siempre hemos tenido un fuerte desarrollo eh, y seguir creciendo este, paulatinamente en el mercado internacional que sí, esa parte la hicimos, digamos, este, fuimos, fuimos abriendo mercados pero no con tanta agresividad. Yo creo que nos toca hoy, eh, y de acuerdo al contexto que se está dando en la Argentina, eh, abrirnos un poco más al mundo debido a que, Podemos, tenemos calidades de vino suficientes como para ser muy competitivos y el proyecto tiene una, una, este, una buena cantidad de, de, de materia prima, la finca tiene una buena cantidad de materia prima como para poder abastecer y crecer en ese sentido.